Bien, decíamos que en el preámbulo del concilio del año 561 que llamamos Braga 1, San, probablemente sea San Martín de, de Dumio, que es su organizador, quien explica que hay que volver a explicarle, permítaseme la redundancia, a los hombres ignorantes eh, gallegos, eh, pues eso que, que es la peste pirsilianista en sus palabras y no se refiere solo a, a toda la provincia no a toda la provincia romana de galaecia sino solamente a lo que eh, era muy habitual para, para referirse a, lo, a la, a la a Galicia Atlántica eh, a, a, a, a, las, a a los gallegos que habitan en el fin del mundo en las últimas regiones de esta provincia se diferencia la provincia de galicia que ocupaba todo el norte peninsular eh, no solamente la actual galicia y el norte de portugal sino todo el norte es decir asturias león y el norte de castilla incluía clunia que estaba en la provincia eh, de burgos y no ahí se concentra digamos todo el esfuerzo de, de san martín eh, que, que habitaba en dumio que es un, con, un convento en la cercano a la a Braga la capital del Reino Suevo y que pretendía concentrar eh, toda la actividad eh, eh, a, contra los restos de priscilianismo justamente en, eh, en, la Galicia, en la Galicia occidental en la, en la Galicia atlántica diríamos lo que hoy es la Galicia actual más el norte de, de Portugal Bien, vamos ahora a explicar en, en, en siete apartados rápidos eh, los caracteres del Priscilianismo y del pensamiento del de Prisciliano que no son exactamente lo mismo, igual que, que Cristo y el cristianismo no es lo mismo ya desde el primer momento que, que se forman las comunidades eh, cristianas después de, de la muerte de, de, de Jesús, no digamos mucho después entonces es interesante porque eh, esto se puede re reproducir los, los, los rasgos de, del priscilianismo y y del pensamiento de pensamiento de su líder eh, prisciliano pues a, a partir de las fuentes contrarias y de las fuentes favorables en algunos casos comparando y contrastando una, una y otra el, el primer rasgo que queremos destacar es la jerarquía moral en la que se basaba el prisilianismo. Hay que, hay que saber que los obispos prisilianistas eh, no son como, como, como predicaba la, la iglesia nisiana y estamos acostumbrados hoy en día, no son la autoridad religiosa. Eran simplemente los representantes de las comunidades. Eso es, es muy importante si no nos entiende nada. De hecho, por eso hay tantos. Es decir, eh, eh, un, un, un, un, un carácter... Un, una característica que, que se utiliza como prueba de que estamos ante un, eh, una iglesia influida por un movimiento prisilinista es la multiplicidad del número de, de obispos ¿por porque eh, prisiliano habla de una jerarquía donde eh, el obispo no tiene no tiene lugar ahora explico dice literalmente en el canon número 48 que, escrito por él mismo, en la jerarquía de la iglesia, Dios eligió en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas y en, en el tercero a los maestros, El mismo se consideraba eh, maestros, no se habla ni, ni del Papa de Roma, ni de los obispos eh, eh, nicianos, porque después eh, hay obispos creados por el propio movimiento cristianista porque practican desde el principio una especie de entrismo en, en, en, la, en, la iglesia, en, la, en la iglesia tal como quería configurar Roma y después el, el imperio habla de una élite de los justos para referirse a él y a sus seguidores utiliza el, sobre todo los cánones el, el término justos era la, la religión de los en que los justos dirigen las comunidades priscilianistas pero aquí viene un punto que, que diferencia el priscilianismo del resto de la iglesia que estaba constituyéndose en, en, institu, en una institución y, y es que, que, que utilizan no no la, la autoridad eh, sino el, el, el ejemplo eh, que escapan de la de la imposición, quieren predicar con el ejemplo y practican una tolerancia que chocaba frontalmente, naturalmente, con, con el dogma y con la jerarquía que a partir del concilio de Nicea se quería implantar, eh, eh, no solamente en España, sino en toda la cristiandad. Eh, y, y así leemos en los cánones 35 y 47 del Cristiliano lo siguiente no deben ser juzgados por otros ni ellos juzgar a los demás eso eh, se, eh, con eso se refiere a los justos ¿eh? que si, simplemente ellos tienen que ser eh, muy rigurosos en el cumplimiento de los preceptos pues, cristianistas sin juzgar a los demás y eso no solo se refiere a los, a los restantes seguidores de su iglesia, sino que se refiere también a los que no son priscilianistas y a sus propios adversarios. La tolerancia es una característica eh, capital para entender lo que fue prisciliano y el priscilianismo. No deben ser juzgados por otros, los justos, ni ellos juzgar a los demás. Añade, los más firmes en la fe deben simpatizar con los menos firmes sin perderse de vista a sí mismos para no verse tentados, en mantenerse lo más fieles a, a los preceptos prisilianistas, pero ser comprensivos y tolerantes con otros de sus seguidores y, y de sus fieles que no practican ni tanto ayuno ni tanta rigurosidad en su vida privada y en su vida eh, pública lo cual es toda una novedad porque lo aplican a sus adversarios también a diferencia de otras corrientes digamos heterodoxas es que no atacan como lo hizo en su lo hará en su momento ya en el siglo XVI lo que llamamos la iglesia protestante no ataca a, los, a, a la iglesia establecida simplemente predican también con el ejemplo y practican la tolerancia con sus propios adversarios lo cual lo noblece pero también pues cae en ese pecado de inocencia que lo llevó a la muerte cuando quiso cuando pensó que él podía convencer al papa eh, y después al emperador máximo de, para que de, de, los dejaran tranquilos eh, eh, en su alternativa eh, religiosa que venían poniendo en práctica en, en el noroeste peninsular otra, la segunda característica que quiero destacar del movimiento pristilianista es su laicismo ¿no? es decir se ve por, por sus contrarios ¿no? es decir, la, la, los concilios hispanos acometen eh, con fiereza digamos esa la preeminencia de algo que en la iglesia institucional no existe que es el hombre santo de los piscilianistas ¿no? el hombre santo que es sabio que, que es seglar eh, eh, y, y constituyen, pues, eh, lo que, lo que en, en, en los cánones de Prisciliano, pues, se los maestros, eh, eh, los justos, los doctores, en algunos, en algunos casos, como veremos, como veremos a, a continuación, que había que cuidar, por eso decían que tenían que ser tolerantes, pero no perderse de vista a sí mismo, para no verse tentado y mantenerse, eh, puros ante una realidad que eh, sabía que no era tanto y, y, y a la hora de, de, de autodisciplinarse de una manera que obviamente no era tan simple para la mayoría social que, que, que, que encuadra el priscilianismo eh, en la galicia en la galicia antigua entonces eh, eh, Así, claro, gira el, el, el problema que tenía la iglesia jerárquica en formación con el presignarismo, gira pues a través de, de, de la introducción de estos conceptos de, de, de maestro, de, de, de doctor, de los justos, que, que en la iglesia cristiana institucional no existe, aunque Obviamente, sí existe en las comunidades eh, paleocristianas, ¿no? Sí existe, sí, porque siempre hay líderes, dirigentes en las comunidades que tienen esas características y, y que son más puros eh, en, en, en, en, a la hora de vivir eh, la, la fe en Cristo que, que, que, la, que, la, que la mayoría. Prisciliano dice en los cánones, el trabajo del doctor es la lectura y predicación del Evangelio en lo que trabaja el apóstol día y noche. Bueno, ahí se equipara doctor, maestro y apóstol, como, como, como veis, y dentro de los justos, pues hay todavía una minoría más escogida, que son los, los, los doctores, empezando por la cabeza de la iglesia priscilianista, por el propio prisciliano. En el, en el concilio de Zaragoza, en el 380, ya se ataca eso. Y se dice, literalmente, que nadie se llame doctor sin tener ese título. Y después, más de un siglo después, en el Braga I, eh, que hereda una iglesia persinianista con toda su estructura de, de maestros, de justos, y, y de doctores se dice en el braga 1, que no se pase de seglar al grado episcopal sin antes durante un año completo en el oficio de electorado o subdiaconado, no se ha familiarizado con la disciplina eclesiástica, eso era un ataque naturalmente directo a los obispos priscilianistas y al propio prisciliano, es que pasaron por lo menos en el caso del prisciliano claramente, y yo creo que de los otros también, directamente, de ser un maestro seglar, jefe, digamos, de una comunidad aceptado, de una comunidad religiosa muy amplia, pasó a obispo de, de Ávila. Por lo tanto, que no, que hay que pasar antes por un año de formación, como ahora hacemos en la universidad, pues con los becarios, eh, y solo que eh, no exigen aquí una tesis eh, doctoral, pero sí que tienen que familiarizarse con la disciplina eclesiástica, porque eh, en los concilios del siglo VI de San Martín el problema en el que hacen más énfasis es en el tema, cómo disciplinar a los obispos de la Galicia eh, Priscillianistas y al, y al clero priscilianista de la Galicia sueva. También atacan, digamos, la forma de, de vestir y de peinarse. De, de, de, de, si llamamos clero prescinianista, pues un poco es para entendernos, ¿no? porque realmente no existía presbíteros como como, como, como se entiende eh, en la iglesia eh, niceana, aunque ellos captaban tanto a sacerdotes, a presbíteros como a obispos. ¿eh? en algún caso, aunque en mi opinión creo que la mayoría de los obispos prisilianistas que aparecen eran elegidos por ellos, por ellos mismos entre su propia comunidad, entre los justos que tenían podían tener características mayores de maestros eh, o, de, o de doctores. Bien, el tema de los vestidos y de los peinados. Se dice en el Braga 1 también que los lectores en la iglesia no canten vestidos con traje seglar, ni se dejen rizos al estilo profano. Bueno, a mí me llamó la atención el tema de, lo, de, lo, de los rizos, ya veremos por qué. Y en el Bragados, en el año 572, dice, no conviene que los clérigos lleven el pelo largo y oficien de este modo, sino con el pelo cortado y que vistan el traje eh, talar. Bueno, yo me, me permitís una interpelación biográfica. Me recuerda cuando era joven nosotros, a la generación del 68, que se nos criticaba por la edad. el pelo largo, se ve que es un problema a lo largo de la historia que se repite y una otra vez: el, el pelo largo y los rizos, por lo que se ve, son una prueba de, de indisciplina y, y de espíritu crítico. Entonces, que pelo cortado. Traje eh, talar sin rizos eh, y sin traje eh, secular. Claro, los que somos medievalistas y estamos acostumbrados a, a, a la escultura y a, a la pintura eh, medieval sabemos perfectamente que todos los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, patriarcas, profetas, apóstoles y el propio Jesús llevan el pelo largo bigote eh, rizos eh, y normalmente eh, eh, una túnica sencilla eh, eh, que, que, que comparable a la que llevaban eh, o podían llevar los seglares etcétera. por lo tanto en esto como en otros temas una victoria póstuma del priscilianismo y del propio prisciliano es eh, cómodo a lo largo de toda la edad media pues se olvidó eh, la iglesia para reconciliarse con lo que hoy diríamos la sociedad civil eh, las comunidades cristianas de la época medieval se olvidó de, de, de todos estos cánones acusatorios contra la iglesia eh, priscilianista en el siglo 6 eh, aunque en esta idea de acabar con el laicismo en la iglesia eh, lo que más les preocupa es socavar la autoridad de los maestros eh, eh, y doctores ¿no? de los hombres santos del persilianismo así en el braga 2 se dice no está permitido a los clérigos y católicos legos, es decir, los laicos, recibir eulogias, son bendiciones, de los herejes, los hombres santos brisilionistas, ni orar con ellos, se trata más bien de maldiciones que de bendiciones, lo cual demuestra eso, que convertido el reino suevo al catolicismo, pues se encontraban que todo que el clero eh, pues fuera educado eh, en el priscinialismo durante varias generaciones, más de un siglo. ¿no? Entonces, pues claro, tenían que, eh, para disciplinarlos, entre otras cosas, eh, controlar la manera de vestir y la manera de, de, de peinarse. En tercer lugar, una característica de, del priscinialismo es eh, que gran parte de la liturgia de de la iglesia cristiana en el oeste peninsular se hacía fuera de las iglesias, lo cual realmente eh, eh, creaba un problema para, para la, la iglesia institucional eh, eh, en el siglo en el siglo VI. En el Braga II se dice que no está permitido celebrar la misa sobre la tumba de los muertos. No está bien que clérigos ignorantes otra vez eh, claro, hoy no somos gallegos por lo tanto descendientes últimos del prisilnialismo etcétera, no molesta pero es que es así, antes eran los los que vivían en el noroeste peninsular unos ignorantes y ahora son los los, los, los eh, clérigos prisilianistas que no está permitido celebrar la misa sobre la tumba de los muertos no está bien que clérigos ignorantes trasladen los oficios y distribuyan los sacramentos en el campo sobre las tumbas pero no es solo en los cementerios campestres es un tema general que venía de muy atrás porque esto es el concilio del año 572 pero ya en el concilio de Zaragoza en el año 380 se dice que no se escondan en lo más apartado de su casa o de los montes, aquellos que perseveran en estas creencias, se está refiriendo al ayuno los domingos y en cuaresma, y no acudan a haciendas ajenas para celebrar reuniones. Bueno, eso explica un poco eh, que fueran tan pequeñas eh, las, las basílicas eh, paleocristianas y el escaso uso que se le podían dar por parte de la iglesia Paleocristiana, perdón, prisciliana eh, en el noroeste eh, eh, peninsular, eh, porque eh, los ritos, lecciones y reuniones, en su gran parte, a tenor de lo que dicen sus opositores, se celebraban en casas, campos y montes. Ojo, la mayoría de la población en ese momento en el siglo IV vivían los castros todavía, en los castros eh, romanizados, y hacen especial hincapié en las reuniones priscilianistas que se hacían en las haciendas, y hacienda es una casa, pues eso, una fiesta, eh, eh, y, y, y eso nos, nos trae, pues eso, a cómo sectores eh, de, de la nobleza galaico-romana, eh, eh, económicamente pues terratenía con tierras, incluso probablemente eh, esclavos también, pues eh, juega un papel en la iglesia pristilianista, empezando por el propio pristiliano, porque Máximo cuando los ejecuta intenta enviar, eh, je, enviar representantes a, a Galecia para que expropien los bienes de algunos de los ejecutados, eh, eh, no solamente pristilianos, sino algunos de sus. Eh, de algunos de sus compañeros por lo tanto reunían en sus propias casas el propio pisiliano en su propia hacienda eh, la ponía para el uso de, de, de la iglesia prisilianista también desde el punto de vista de la liturgia hay una crítica en el Toledo uno ya sobre el bautismo prisilianista que no seguía el rito romano yo me imagino que también se, se se bautizaba fuera de, de las basílicas, eh, fuera de las, de, la, de las iglesias siguiendo al bautista, aunque tenemos el caso de Santa Eulalia eh, de Bóveda eh, donde un santuario romano a la diosa Cibeles o, o Mitra eh, pues se ha reutilizado eh, por, la, por los cristianos eh, ya en el siglo en el siglo cuarto en, en adelante eso ha sobrevivido hasta hoy en día y en la, y, y en la parte baja hay una piscina para que, que probablemente se utilizaba para el bautismo no digo que no siguieran utilizando las iglesias pero tiene una tendencia secularizante a, a, a, a que toda su, su actividad religiosa se celebrara eh, fuera de los de los edificios y, y dentro de los de las iglesias eh, también prohíben algo que hoy nos llama la atención, pero es que eran muy dogmáticos eh, los cristianos del, del siglo VI de la iglesia niceana, eh, ¿no? Y es que prohíben los cantos seculares en las iglesias. En el Braga II se dice, no está permitido recitar en la iglesia salmos compuestos por particulares y de uso entre el vulgo. Solamente era permitido eh, la lectura de, de salmos y los cantos derivados de, de los textos del antiguo y del nuevo testamento. Hoy, por fortuna, ya es normal otra victoria póstuma del priscilianismo pues oír canciones sobre todo de jóvenes y también participando curas curas jóvenes, religiosas eh, pero eh, escritos por particulares. ¿no? es decir, de uso entre el entre, mundo, como, como decían aquí eh, los pads eh, eh, en, en el concilio de Bragados. Todo esto viene a, a decir lo importante que, tienen los, que son los edificios para la iglesia niciana, son esos edificios, que empieza después con las iglesias perrománicas, hasta las catedrales, pasando eh, por los monasterios y conventos, etcétera, que serán también la base del poder terrenal de la iglesia en toda la Edad Media en el occidente medieval. Eh, cuarta característica que ha llamado mucho la atención ¿no? está en toda la bibliografía del pisilinismo es la participación de las mujeres que no creáis que es una, una cosa claro, yo no saber, eh, no podían saber el futuro, ¿no? en, en este sentido la relación entre los géneros sino que es algo, en mi opinión, que venía de las comunidades mm, eh, cristianas anteriores a la, a, a la legalización del cristianismo por parte del emperador eh, Constantino ¿no? eh, por lo tanto, el cristiano predica lo que hoy llamaríamos igualdad de género, ¿no? y también social. ¿no? Aunque ellos lo veían de otra manera, todos igualdad, eran todos los hombres y mujeres eran iguales, eh, y esclavos y, y hombres libres eran iguales ante el Señor, pero lo dice así. Los creyentes se salvan y justifican no por la ley, sino por la fe y confesión en Cristo carentes del yugo de la esclavitud y de la diversidad eh, de los sexos de los sexos sí bueno se entiende mejor si uno lee lo que dicen los contrarios por ejemplo en el concilio de Zaragoza que las mujeres fieles no se mezclen en los grupos de otros hombres que no sean sus maridos ni se junten entre sí con objeto de aprender y de enseñar es decir que no querían que las mujeres participaran en las reuniones y en las lecciones y, y en los ritos eh, persilianistas y, tanto en las casas como en los campos como en los montes como en las propias eh, eh, iglesias y menos que pudieran eh, que tuvieran que pudieran aprender y enseñar los, los libros sagrados ¿no? Eh, y de hecho tanto es así el tema de la participación de la mujer en la iglesia priscilianista, que entre los ejecutados en Treveris entre los seis que acompañan a, a Prisciliano a la hora de la, de, de la muerte está una mujer, Eucrocia. Realmente este grupo que acompañó a Prisciliano para para enfrentarse con las acusaciones de los hispanos en, en Alemania ante el emperador máximo pues era, formaba parte de la élite, obviamente de los doctores, de los maestros, de los justos entre, los, entre ellos está eucrofia bien, en quinto lugar el tema de de los, de los evangelios canónicos y apócrifos es, es usual eh, en las reuniones eh, eh, y priscilianistas y, y en las misas priscilianistas la lectura de los apócrifos además de los canónicos ¿no? pero claro el problema estaba con, con poner al mismo nivel los canónicos y los apócrifos ¿no? que fueran ya se quedaron fuera del canon y fueran anteriormente eh, en fin prohibidos pero no con con esa con ese grado de imposición que, que que pretenderá eh, eh, la iglesia a partir del concilio de, de, de Nicea. De hecho, el tercer tratado de Prisciliano se titula así, es sobre los apócrifos, ¿no? y se apoya en el apóstol Pedro para defender eh, que el cristiano debe tener libertad para leer aquello que se había escrito sobre Cristo. Con un, con un argumento que era demasiado para el dogmatismo en formación, ¿no? En aquel momento y para los dogmáticos de cualquier época. Fijaros lo que decía. Que se debe leer todo lo escrito sin, sin censura sobre Cristo. Si pretendemos, esto ya entra.. se abren las comillas, si pretendemos condenar todo lo que leen, con toda seguridad condenamos a lo que lo que está escrito en el canon es decir que si se nos dejaban leer los apócrifos acabarían pues de, de perder cre credibilidad eh, los propios evangelios canónicos yo creo que era demasiado para la mente estrecha de, del dogmatismo de esa época y de cualquier época porque supone en eh, fin pensar de una manera eh, completa eh, compleja Bien, eso cristiliano, ¿y qué decía el Braga 1, por ejemplo, qué decían sus contrarios? Pues, pues eso eh, prohibía los a, a, libros, la lectura de los libros apócrifos. Dice, no está permitido en la iglesia leer libros apócrifos fuera del canon, sino solamente los canónicos del Viejo y Nuevo Testamento bueno, otra victoria póstuma de Pristiliano es que durante la Edad Media se sigue leyendo los apócrifos y tienen cierta influencia incluso a la hora de, de, de elaborar el listado de mártires del cristianismo ¿no? en, en la leyenda dorada de Jacobo de borosín en el siglo XIII que es el libro de santos más difundido eh, durante la Edad Media y santos de, de origen eh, digamos eh, no canónico y, y, y otros elementos eh, eh, derivados del presignalismo y de otras corrientes que no eran eh, nicianas y quedaron sepultadas por el peso de la iglesia eh, eh, jerárquica apoyada por el poder político de cada momento la, la sexta característica del presilianismo, el ascetismo ¿no? siempre como lo aplicaban ellos con, con una gran delicadeza y con una gran mano izquierda que, al, que, que de manera que servía para los más firmes y para los menos firmes a los que no se le condenaba ni se le imponía el ascetismo porque era duro en lo personal, naturalmente, de aplicar ¿no? y hago un resumen de lo que dicen los cánones presilianos bueno, general, en general se predica el ascetismo, comillas, porque los santos crucifican su carne. El pacifismo, porque Cristiano condena la milicia, las armas, dice que los combates de los justos son de naturaleza espiritual. Se defiende el vegetarianismo, no con los argumentos que lo hacemos hoy en día, sino porque dice la carne es enemiga de. Él. De Dios. Se defiende la castidad porque dice los santos deben abstenerse de toda obra de la carne, como las vírgenes, en este caso, a la hora de la carne se refiere a la cuestión de, del sexo. Defienden la abstemia porque dicen que el vino es causa de toda lujuria y el voto de pobreza independientemente de que algunos fueran ricos, pero es que vivían como pobres ¿no? y, y estoy convencido de que utilizaban eh, su riqueza para el, el mantenimiento de, las, de, la, de, la, de la iglesia persil, persilianista tendrá que venir San Francisco y, y pasar los siglos para que los ricos cedieran a, a, a los conventos, a, la, a, a los monasterios eh, sus riquezas para aplicar el voto de, de pobreza ya, ya suspicio severo ya dice que era muy frugal en, en el gasto eh, el propio cristiliano a pesar de la, posiblemente de la tierra y, y de los esclavos que pudo heredar. De, de Carlos, este... el... bueno pues nada aquí terminamos eh, y, y ya grabaré yo la, la, la tercera parte para, para la difusión posterior. Muchas gracias por vuestra atención.